Mi nombre es José del Barrio, estudié en la Carlos III, Económicas, Administración y Administración y Dirección de Empresas. Pasé un tiempo en consultoría, eh, casi cinco años. Hubo fundé la Nevera Roja en 2011. En 2015 la vendimos al grupo Rocket Internet. Eh, en 2015, en verano, fundo Samay Patalentures, un fondo de venture capital especializado en marketplaces. Desde entonces hemos hecho tres, tres inversiones y estamos muy contentos con el nuevo proyecto. Bueno, en, en el día de hoy quería compartir con con los chicos que están estudiando, chicos y chicas, que están, decir, que están estudiando aquí en la Carlos III, que es una gran universidad, y tratar de compartir mi experiencia, eh, tanto la aventura de la experiencia profesional en, en consultoría, que me fue, me fue muy interesante, muy útil, muy enriquecedora, y cómo apliqué los conocimientos luego en, en el lanzamiento de la nevera roja, que fue un juego completamente diferente y que acabó exitosamente, y de nuevo en, en esta nueva etapa lo mismo, yo creo que los, los conocimientos se van acumulando y... Y, ...y van, digamos que hay sinergias, digamos, en, en conocimiento... ...según vas eh, ganando experiencia, primero partes parte es en, la, en la etapa académica... ...y luego acumulas la etapa profesional y todo suma... ...y, y anima a la gente a que se lance, por supuesto. Creo que la, la Carlos III es una, una gran universidad... ...y hay gente pues muy variopinta, por así decirlo, o sea, muchos ...perfiles muy diferentes y eso te enriquece... ...y te hace madurar y ver diferentes puntos de vista... ...creo que lo consigo con una mejor experiencia que haber ido a una universidad en la que está todo el mundo cortado a lo mejor por un mismo patrón y que te empobrece a lo mejor una visión más amplia de, de las cosas, de la vida y de los negocios. Bueno, al, no, yo creo que no puedes eh, controlar exactamente cuándo va a llegar el momento de vender una empresa. Al final un, un emprendedor que haces quieres construir y disfruta construyendo algo desde cero. Es una experiencia eh, súper enriquecedora. Llegó el momento, eh, un momento adecuado para poder vender, dar salida a nuestros inversores y de nuevo eh, yo creo que es, es algo que, que estar en contacto con el mundo de emprendedor y el mundo del venture capital es una cosa que es, siempre me ha gustado y con este nuevo fondo en, en definitiva lo que me permite es seguir en contacto con esos emprendedores y, y si bien no montar yo una nueva, eh, un nuevo proyecto sí ayudar a otros, a una nueva generación de emprendedores a, a conseguir el éxito.